Hola. Hola. Loque. Este canal es de este 55 el canal es de 56, el canal de 56 es canal de Congreso. Uy, nada no da miedo. ¿ah? ¿Qué eh, Y así te troleo. ¿Qué no está? Amiga. Ah, mira. mira. mira. mira. Bueno. Sí, ya sí, faltan mira, ¿cómo mira. se llama? Skyblock bloques más. Vale, vamos, vamos, el, vamos. El, vamos. El, vamos ya. Tengo miedo. ¿De que vaya a perder en la primera noche? Ay, Ay, el, no? Ay, se, se la a nada. Ay, ¿qué haces? escondido, amigo? No tengas miedo. No esperes a que te hagan campo, por favor. ¡Ah! ¿Por qué nadie busca? Qué... ¡Oh! ¡Qué salvación! ¡Qué salvación! ¡Qué salvación! ¿Qué salvación? ¿Qué salvación? ¿Qué salvación? la caja y ¿no? ¿Qué es de? Bueno, ni se fue por allá, ¿no? Hay que no memorizar a dónde se van los Rainbow Friends porque podemos ir por el otro lado a buscar cosas. ¿Y tú qué? Tú viste que me asustó la otra vez, me diste un susto, en serio. Con esa cara... No me des susto, en la puerta. Mejor ya me quedo en el teatro. O aquí, acá nadie no me no queremos? ¡Cuidado! ¡Cuidado, pelotocino! ¡Pelotocino! ¡Proby, no, cómo se lo comió el pelotocino! ¡Pobre pelotocino! en el chat? ¿Se fue? Eh, escucho pasos, escucho pasos. ¡Eres tú. Ya, pues, encuentren las comidas. Creo que si yo no me arriesgo, nadie se arriesga. Bueno, vamos, lana. Ay, Gomi está encontrada. F por dos. Ya, dos aquí. Ya encuentro los tres, pues. No estás campeando, mí, eh. Yo solo me voy a quedar campeando. Yo campeo. Caramba, Bueno chicos, ni me atrevo a ir abajo, abajo da miedo. Anda tú, anda tú, si sí, tú. ¿Por qué te Bueno, le gusta ponerse en caja, a ver. Ay, nunca vas a estar seguro amigo. En serio, mira yo, sí, mira. si te escondes en una mesa va a ser diez veces más seguro que esconderse en una caja. En serio amigo. Bueno, si estamos mal con las comidas, ¿sí? imagínate lo posible, que, sí, que es blue, gris y orange. Purple. Y purple, ¿ves? Sí, es diez veces peor. Sí. Green. Sí. ¿Sí Pauso. Ponlo con la caja. Ya está. Ay. Ok. si sí, Juan. Ah. Amigo, caja, me asustaste. ¿En serio? ¿Por qué todos andan en caja? Abajo no hay nada. Sí, güey. ¿Me es tan fácil? Mira, easy. sí Easy. No te paro la última caja, amigos. Yo soy su salvación. Ya déjenme de estar sin cajas. Y ya está. Y hemos... Mu... Ah, no, 100 hemos... No. Eso. Pero tengo. ¿Me puedes comprar un paquete? Cómprate. ¿Y si te toca legendar No me toca ¿Sí? legendar. Es más tan carino, raro. Te odio. Sí, es mejor raro. Es mejor raro. Oh. Go. No pasa nada. No ah. pasa nada, Gui no te hace nada vida. Gin solo va a mover sí, sí, sus manos y si no te. No, te si no te no, tocas. Rodrigo, no. No. Y mira, le escribí en mayúsculas que No. ¿Ves Hidro y Rodrigo? Oh. Ya ves, pero así no, no te hace nada. Y sí, si sí, sí, sí. sí, sí va, si va a ir. En serio. ¿Y sí, es sí, sí, sí, sí. Pero... Sí. Corre, ¡Corre, corre, corre, corre, corre! ¡No te pongas caja! ¡Hazme caso! ¿Tú? ¡Rodrigo, ven! ¡Corre, mejor, Corre. No, ¡No te pongas caja, sí. Sí. ¡Oye, no qué sí. no te pongas caja! Ah. Bueno, ya. Se, se fue bien, pero ahora nos viene. Para una si sí. o te pones no. si gris se fue por allá obviamente no va a poner así que no si sí se puede si sí se puede si sí se puede si sí se puede por favor encuentra el único fuerte el último de la un isla Con el mundo, Que les haya gustado. que el